Pero sí, lo que pasa es que la 1 y la 3, yo me acuerdo que la, la 1 fue muy decepcionante por la tecnología, aquí hicieron los efectos especiales, y luego sí, que se sí. fue como el lado medio más de, no son malas la 2 y la 3 cronológica, pero la 1, oh, bueno, yo bueno, dejaron la, es mala la 1, wey. pero sabes que si uno la pone con atención, si tú te compras una tres cervezas, y una pichanga y, yo, y esa guayita ah, ahí todas las yo, figuras son buenas no, bueno sé que yo un día dije ya sé que va a saltar a esta wea todos los domingos terminé la pega comprar pichanga, tres chelas y me ponía a dar la wea la primera igual es como me hacía pero si tú te lo ponías atención, ya la dos y la tres se ponen mejores pero si está bien si está bien, a mí las dos no me, pero, me, no me entra ¿Sí, lo que pasa es que el, ese personaje culeado, creo que tú que estés, en la serie, o sea, la, la, la saga... ese Yard, Yar Yar Yar ya, Yardy, ¿cómo Ya, este ya, ya. jugador finalmente lo ponen, sí, lo ponen como que finalmente como que dejó la matapo. ¿sí? Que eh, yo no no no recuerdo la puesta tanta atención al, al weón este no. Era un modo super aguadonado, pero tenía sí, los ojos de los de los tipos. Sí, es que ¿sabéis que Hay una teoría que yo creo que sí es verdad, ¿eh? que yo creo que sí, sí es pues, verdad, porque... porque que la, lo hizo con, que era verdad. ¿La hizo con Yoda? No, pues todo, todo en el rumor. Es verdad hasta que hasta que Josh Lucas diga, es verdad. ¿Cachai? Pero hasta ah, el momento vaya. todo es rumor. Eh, pero hay una teoría de que Jar Jar Binks era un, era un hueón muy aguadonado con la intención de que en la segunda parte se demostrara que era un terrible Jedi o terrible de, de Sith, terrible malo. Que era un ah, padre, así que, que tuvo verdad, todo el poder y que tuvo todo bajo poder. Pero se cayó esa teoría porque el personaje cayó tan mal y fue tan atacado que hacer esa, sí, esa bueno, weá hubiera sido un, un suicidio. ¿Cachai? ¿Y de hecho no, te dejan señales? No, po, hay, hay, hay como señales que te muestran y que puta. Y que yo creo que sí porque es un truco que George Lucas hizo con Yoda. Po. Si te acordáis bien en la, en la, ah, la en sí, la original, Yoda cuando aparecía era un insoportable. Po. Y después, sí, de un día, y después de un momento para otro, sí, oh, era un maestro buen bacán. Entonces, sí, sí corresponde. Y, y el otro, hay una, hay una, fíjate bien, hay, en la, hay una parte de que, que Jayar Binks habla con Liam Nilsson, que es como el, el maestro Jay bacán, y que, pero, le, eh, que en la animación y que le hace le dice como, pero maestro, usted no debería rezar así, y como que le pone la mano y hace como, y hace como el gesto de control ah, Y elian Neeson dice sí, tiene, raz tiene razón, voy a hacer esto otro. Y eso se muestra como un indicio, cachai ¿Viste tú cuando tú cuando cuando querís dar una sorpresa, cuando querís dar en la película, tú cuando querís dar un giro y una sorpresa final, tú antes tenés que poner indicio. Mira, Mira ah, verdad, por eso es Ah, por eso tenía esta, esta ropa, ah, por eso repetía esa frase son Indicios de guión, tú los pones. Por eso, yo sé que Palpatine, cuando pusieron en la última Star Wars, no lo pusieron así por, ya, por Claro, por la última opción, porque no estaba, no estaba pensado, porque no pusieron ni un indicio en las anteriores películas de que el loco iba a aparecer. ¿cachai? Entonces, es un por eso, por, por eso parte increíblemente mal la película. Si ¿sí? es como un Titanic, la película es como un Titanic que se hunde y que es inevitable verlo que <coughs> hundir es como maravilloso un poquito <risa> que está muy mal, está yo, bueno, muy mal hay está. una película de humor de humor que creo que son esas típicas películas malas de Estados Unidos de humor que explican que es brillo porque explican así el guión el huevo más huevo nada no, que el huevo que menos te espera y el huevo que toma relevancia al final puta sí pues es un truco de guión y, y, sí, y, sí. y, yo, sí, pues, y yo y yo sé si yo esta hueá y es brillo porque es así entonces, claro, el loco, de hecho, claro, ese, bueno, era muy desagradable y, y, y nadie lo pescó, pero, seguramente, quizás a lo mejor iba a cumplir esa función, pero como el loco cayó mal, pero creo que, eh, yo lo que estaba viendo en internet, que el loco de, declaró la guerra al imperio, pues weón, que el loco, el, yo creo que el loco iba para allá, pero como que se cayó, porque el loco tenía los ojos ojo naranjos. Sí, sí, sí. Tenía varias weas, pero al final como que la hueva quedó ahí, como que no no esa... Claro, pues, a... finalmente a... Le, le pasó lo mismo que a de esta última teología, La Chinita, que La Chinita Rose, que en una película tenía todo el protagonismo, todo el protagonismo, y se notaba que en la siguiente película se iba a seguir desarrollando el personaje, ¿cachai?, para darle más más énfasis, y como le fue mal, como tuvo problemas con las redes sociales, la bajaron y la redujeron a una cosita así unas partes lo mismo hicieron con Jarvin, que tenía mucho protagonismo en la 1 y en la 2, la tres le dieron unas cositas así chiquitas como para que no nos olvidáramos que existe ¿cachai? de hecho están así que en esta que en, que, en, que, en, eh, no, que, que que en esta última a pesar en esta última trilogía a pesar de ser un fan cliché ser una, un, un ramo cliché de, de fan service de, de weas que, el, que la gente quiere recordar ni siquiera lo mencionaron en Jayar Rink no aparece, no hay ni una referencia del loco porque todavía crea conflicto ¿qué Le ahí? Sí, bueno. cayó mal el personaje cayó mal ¿cuál era chile? el la cuando un poco era tan agradable porque, y es sí. cuántico porque para la gente que no cacha es como que bueno, supuestamente era, era como a comer con el, con el, con el negro Sí, pues en algún momento se y, va a entender. Pero es como una relación y Y en la 3, la wea queda como nada, como que la loca muere. Y yo entendí que la loca había muerto, pues. Y no murió. Mm, no, pues no murió. No, porque muy la 3 como que aparece, un par de diálogos y sería. serio. Sí, como es. Sí, pues. De hecho, mira, hay un, hay una, hay un, este ya también es un rumor, ¿ah? Pero yo creo que igual los gringos están a ese nivel. Que la china no aparece. Ya, la tuvieron que sacar, e igual uno se va a pre siempre se va a preguntar qué pasa con la China, porque era muy protagonista en la segunda, ¿Ya? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tapamos eso? ¿Cómo tapamos ese, esa sensación de que la China siempre va a estar llena Entonces, contratan a un weón que es un rostro súper identificable que este weón del Hobbit, del, de lo, del Señor de los Anillos, que era uno de los Hobbits. ¿No? Hay, es, trabaja ahí uno de los Hobbits, que tú decís, ah, mira, es de, los, es de los cuatro Hobbits del Señor de los Anillos. Y aparece siempre en cada ¿Ya? escena que aparece ella. Entonces, ya, a, de mí, de... Ese, a mí me dijeron eso. Eso está hecho intencionalmente para que la gente no se preocupe de, la, de ah, qué pasa con la chinita, sino que uno diga, ah, mira el loco del señor de ¿ah? <risa> Por eso se Voy solamente, se, claro, por eso se explica que contraten a un guante tan grande y lo pongan en una guada tan chiquitita. Ya, esto, esto a mí no, me, me lo dijeron, claro, para bacana. Entonces, esto a mí me lo dijeron a nivel de como de guión, como de rumor. Pero los gringos están tan adelantados y están tan ahí con, con estas cosas como psicológicas, teoría de color, efectos psicológicos que producen la weá, ¿sí? en, en la comunicación están tan adelantados que no me extrañaría que fuera cierto. ¿Cachai? Que, lo, que los Además, gringos lo hayan, lo hayan puesto intencional ahí como para que uno para desviar un poquito el bolón de, de esta. Porque más encima, vaso, claro, vaso. porque es tan, es tan famoso el loco del hobbit, como Star Wars, o sea, te es referencia para todo el mundo. No es que salía en una sola película, es una, pe una película que todo el mundo conoce. ¿verdad? ¿Y la China había tomado protagonismo? Porque la China... Eh, con el negro eh, en la segunda... ¿Qué voy a decir? ¿No me acuerdo? Es que, ¿Cacharon una weá como que había tomado como Hicieron un plan levas, qué, Finalmente... Un... Sí, pues sí. sí, no, sí. ¿Y <todas> finalmente la, la China muere y ahí queda la vuelta. Sí, sí, claro. Y la, y la, y ahora la dejaron reducida nomás. Es un poquito un ejemplo. Y de hecho, es un buen, lo, lo que tú decías estaba muy bien. Era, que ahí se nota que de verdad no hubo un guión completo de las tres películas, sino que hubo un guión que iba para un lado, otro guión que iba para otro, y otro guión que iba a otro. Y es que el, ne el negro, el, bueno, ya no se puede decir negro, el, el amigo, Miguel, el mira el, el, el, el, el... <risa> maldito fucking manía". El, no me acuerdo cómo fin, fin. Ese personaje, en la primera, hay indicio de que, de que, de que, ah, con Rey, todo, todo pasando. De hecho, hay un momento en que le dicen... Ese personaje me carga porque no sé qué a hacer. Eso es, pues. Eso es, todo. a eso voy. Que el personaje que va a la deriva. Que en nada. Mm. Tanto así, que en la primera, como que, ah, con Rey, parece que sí. En la segunda, no, con la chinita. Ah, parece que con la chinita. Y en la tercera le agrega nota negrita que ah, parece que con la negrita y onda que entonces el queda ah, sí. en es nada. Ese personaje quedó en nada. Quedó con tres referencias románticas que quedaron dando vueltas y quedó con una a mí esta, esta a mí me, me, me patea, me patea. Aquí. Quedó con una frase dando vueltas que no se respondió y que no tenía sentido. Que es cuando le dice a Rey, Rey, Rey, antes de morir tengo que decirte algo cuando está cayendo como en un foso de arena. ¿Ya? ¿Ya? el loco ah, antes, antes, antes de morir le dice tengo que decirte algo y se ahoga después se salvan y después se hacen otra referencia y le preguntan así que tenía que decirle no no tenía que decirle nada no te preocupes no, y la película se cierra la, la película se cierra <risa> <risa> <risa> <risa> cobarde <risa> cobarde culiado, dile dile cobarde no, pues, y la, la película se cierra y no hay ni una referencia más pues. no se explica no se explica ¿Qué es lo que le quiere decir? No se explica la razón y tampoco se explica la razón de por qué poner una frase que no se explica. No tiene ni un ni punto ser. Después yo por, otra, o por otro lado me, me averigué que el director había dicho que lo que quería decir él era que él también era sensible a la fuerza. Eso era lo que quería decir. Cosa que no tiene sentido. Oh, de, cosa no, que no tiene sentido. Si tú estás a punto, si tú estás a punto de morir, no le vayas a decir a la otra, ¡ey, soy sensible a la fuerza! Eso No tiene sentido, no tiene sentido. No, pues te esperáis como que te amo! Sí, pues, eso es lo que uno estaba esperando, pues po, obviamente, porque Entonces no tiene sentido. Y quedó, y quedó sin explicación. Como las super ratas en el joker, ¿cachai? Que quedan, que te van tirando cositas, y que espérate, espérate, no, espérate. No, eso, eso digo la no, voy la super, esto es la super rata, no más, esto es la super rata. El resto es muy vaga. Pero, pero sí. No, pero vos, la ten... Es verdad que y la Y era una referencia muy bacán, porque uno estaba esperando a la super rata, pues no, que bueno, qué buena, qué buen elemento, bueno, Pero. No pareció no aparecieron. Sí. Eso pero tiene esos errores de guión, sí, la película que, que, que, como que me dan rayos también me dio mucha rabia cuando perecieron los animales arriba de una nave espacial. Eso, eso ya como que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Sí, ¿qué pasa con Dios? No. Entiendo que había una lucha tecnológica contra los contra lo nativos, no sé.